podemos esperar de Sacha Fenestraz y de Pechito López? La temporada 2023 tiene nuevamente como protagonistas a José María López y a Sacha Fenestraz representando a dos grandes fábricas del automovilismo japonés a Toyota y a Nissan respectivamente, pero con realidades bien diferentes. Le damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio. A pesar de los rumores que lo hacían fuera de la estructura de Toyota para el Mundial de Resistencia, José María López ha comenzado un nuevo año en el campeonato, en la clase mayor, en la clase Le Mans Hypercar, en la clase LMH, con una victoria en las mil millas de Sibri y con un notable retraso, en las seis horas de Portimao, a causa de un semieje que no transmitía correctamente la información que requería la Federación Internacional del Automóvil. Y que eh, Añadimos que hubo una polémica bastante importante respecto a esto y la propia Toyota ya ha pedido a la FIA cambios. En este sentido. Con dos competencias de los Disputadas, parece claro que será otro año el dominio de la marca japonesa. Hablamos por supuesto de esto, Yota, la clase mayor de Mundial de Resistencia. Debido a que Ferrari, que ha ingresado este año, aún no está para competir al ritmo de carrera, a pesar de la sopresiva Paul en Seven, recordemos que ellos bueno, están entrando con su nuevo y muy bonito coche, por cierto no será este año una excepción para Pechito el intentar luchar por su segunda victoria en las 24 horas de Le Mans y, y así, de esta manera, convertirse en el piloto argentino con más triunfos en la clásica carrera de Endurance Recordemos que José Fulán González apenas tiene un triunfo en esta competencia y ningún otro compatriota hasta ahora ha logrado más de un triunfo eso sí, deberá revertir la histórica mala suerte que tiene en la competencia en suelo francés esa que todos quieren ganar porque el ritmo que no ha sido en los ideales, problemas mecánicos de todo tipo, al Cordobés le fue muy complicado alzarse con el deseado trofeo en Le Mans, en el circuito de la Sartre. Pechito tendrá muchas miradas escrutadoras en 2023 por su nivel conductivo y por su edad. Digamos que no es algo tan importante en cuanto a la cuestión del pelotaje, pero sí hay algunas miradas que lo han empezado a escrutar más de la cuenta. Está cercano ya a las cuatro décadas José María. Así que bueno, tiene muchas miradas puestas sobre, como decíamos... Y que, bueno, provocó ciertos comentarios negativos en el pasado, pero bueno, él ha demostrado que está al nivel y que se va a seguir hablando de él al más alto nivel de competición en cuanto a las carreras. Y pasando al caso de Sacha Frenstad, ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo el piloto franco argentino en la temporada 2023? Bueno, corrida para Toyota, como era su eh, ex cuñado, pero se pasó a Nissan, a la, a la marca rival, en suelo nipón, en este caso, para desembarcar en la Fórmula e y dejar el espectacular Super GT, reconocemos que corría en la clase GT500 con el Keeper Tom's Gear Supra el año pasado junto a Ritomo Miyata, el número 37, en la clase GT500 y también competía en la Super Fórmula japonesa con el auto del Condor Race, el monoplaza número 4, pero bueno este año ha decidido volver a centrarse en los monoplazas en este caso la categoría eléctrica y su temporada 9 con el auto de generación 3 si ve la suerte, al igual que López, le fue esquiva apurar dos triunfos en sus tres temporadas y media en el automovilismo japonés, dándose el cariño de los fanáticos y el respeto de los periodistas locales. Ahora enfrenta un desafío, que es el de adaptarse a los coches eléctricos. Y no lo hizo nada mal, recordemos que ya tiene una pole en el Eprex de Ciudad del Cabo y varios parciales dentro de los diez primeros. Aunque a Nissan le ha costado mantenerse en esa zona del pelotón. Recordamos que las últimas dos carreras no han estado... ...en zona de puntos... ...en cuanto a los resultados... ...bueno, habrá que ser cautos... ...en cuanto a los resultados que Sacha pueda obtener... ...tiene talento para tirar delante de un equipo... ...como ya lo ha hecho en el Condor Racing de la Superfórmula... ...que pasó a estar en zona baja... ...cuando él no estaba compitiendo... ...en 2021, recordemos que no estuvo... Eh, ...en las pistas de Japón... ...por un problema de visado... ...por una cuestión... relacionada por la pandemia... ...pero peleó el título en 2022... ...con un triunfo brillante en el circuito de Sportsland Sugo... ...a mitad del año pasado... Con Feletras, Cipe podemos esperar mucho, aún sin tener el mejor auto, pero recién en Merlin, logró dominar el consumo de energía en la batería, que esto en los autos de fórmula E es clave, sin que Nissan fuera capaz de puntuar, eso sí. Mientras cumple su sueño de competir en un campeonato del mundo, el desarrollo y su talento lo puedan en la discusión por victorias y títulos. ¿Cómo le irá a Pechito López a estas Feletras en lo que resta de la temporada 2023? Te vas a enterar en Grande Premio. No se olviden que en Grande Premio en español subimos videos Todas las semanas no se olvide de suscribirte para estar al día con lo mejor del deporte motor. Y si además te suscribís, le das like y le das al botón de la campanita, no te vas a perder ningún video de todos los que subamos aquí al canal de Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video.